Cordial saludo. Mi nombre es Mauricio Sandoval, gestor educativo de la Escuela de Formación y Aprendizaje Docente EFAD de la Universidad de Cundinamarca. Es para mí gratificante compartir ese espacio y expresar mis más profundos agradecimientos a los gestores de conocimiento en la construcción de sus planes de aprendizaje digital. Planes que determinan el alcance y el impacto de mejores prácticas pedagógicas dentro de los circuitos. Igualmente, estamos cordialmente invitados a, a seguir construyendo de manera conjunta y articulada mejores procesos pedagógicos y didácticos. Todo esto en pro de construir y de sistematizar mejores procesos académicos y obviamente el mejoramiento curricular de los mismos, para que efectivamente los estudiantes sean los principales actores y garantes de esos procesos de acompañamiento. Un fraternal saludo. Para todos aquellos gestores y gestoras de conocimiento que estuvieron liderando la construcción de sus planes de aprendizaje digital, buscando efectivamente mejorar sus determinantes procesos pedagógicos y obviamente conceptuales que corresponde a cada plan de aprendizaje.